Puro venezolanos, un espacio de encuentro para venezolanos inmigrantes en Uruguay. Hola a todos los venezolanos en Uruguay, les de Guayán, a las siete y media de la noche, llevamos mucho tiempo, que todos recuerden crear sus efectivos para comprar y la muy muy bien, y aquí el pasado con el próximo y de aquel punto lo estaba funcionando. Eh, más les puedo de la Porque tengo sueño. Acabamos de llegar. Esto es Santa Elena de Guairé. Llegamos con este expreso. Expreso en los llanos. De verdad que bastante incómodo. Pero bueno, gracias a Dios llegamos bien pese a algunos contratiempos. Miren, miren todo esto es el terminal de Santa Elena de Guairé. Así es. Ahí están los carretilleros. Usted le paga a los carretilleros para que lleven sus maletas Si usted mismo las puede subir, mucho mejor Este es el lugar donde usted espera okay. Aquí adentro Aquí una señora muy amable que te vende cafecito Que te vende avena Un amigo muy lindo que nos encontramos en el camino Este es el lugar de espera Mientras te organizas con tus maletas, mucho cuidado, ojo con sus maletas. Y en la parte de afuera, allá, están unos taxis con los que tú vas a hablar para que te lleven a un punto donde puedas luego irte a Boavista. Si usted lleva tanto equipaje, así como nosotros, por favor, le agradezco, traigase un saquito de dinero. Mucho dinero, por favor, y tenga mucha paciencia y no se venga, obviamente, con pocas personas. ¿Vean, ¿vean la cantidad de maletas? ¿Ok? Como bastante, ¿verdad? Días, estoy todavía dormida. Me venimos a como decía el decía al principio. Estamos aquí esperando unos de ellos y maletas. Acá afuera es donde van a tomar carritos por puestos que los van a llevar a Bacaraipa. en un lugar que está cerca de la frontera, mejor conocido como la línea. Y aquí ya habitan 17 kilómetros. Más o menos un aproximado de 3.000 dólares por persona están curando el día de hoy. Precabido con sus maletas, bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora y nos seguiremos informando de todo el proceso. Ven, ¿Ven estos carritos aquí afuera? Son los que los van a llevar a ustedes hasta la frontera para agarrar a Boa Vista así que, pero mucho cuidado porque la mayoría cobra bastante costoso, nosotros tuvimos la suerte de que llegó un taxista de acá afuera, aquí están los chicos montando todas nuestras maletas, muy pendientes muchachos cuando lleguen aquí con sus maletas, recuerdenlo bastante. Pero Ángel, los angelitos, mamá, yo la no salgo, estoy destruida. Ya, no, ya, no, no, casi, no, no, ya casi, ya casi. Bueno, llegamos casi a la frontera con Brasil. Mamá, ¿Sí? me puede ir pero no ha visto. Ya estamos entrando a la frontera con Brasil, ya dejamos Venezuela. Y ahora comienza el tour fuerte No ha parado a llover, nuestras maletas están todas mojaditas Ok, aquí es donde tienen que hacer la espera para sellar el pasaporte de la, del lado de la frontera de Brasil y luego emprender el viaje Bueno, chicos, esta es la terminal rodoviaria donde llegas desde Santa Elena de Guairén para tomar un bus hasta Guavista Lamentablemente el bus nos dejó porque nos tardamos mucho en sellar el pasaporte cosa que escapó de nuestras manos Realmente se tardaron mucho en sellarnos el pasaporte y al fondo, detrás del árbol, se paran los taxis que también te pueden llevar a Boavista, pero son 50 reales, o sea, 10 más de lo que cobra el bus, y el bus solo sale hasta las 3 de la tarde. Estamos aquí varados en boavista lamentablemente escapó de nuestras manos bueno, el haber eh... Vista, no, ah, el que nos dejar el autobús porque se tardaron en sellarnos el pasaporte ya vieron al fondo bueno, una comunidad indígena que está pernotando en la calle una realidad que muchos no cuentan cuando pasan por acá y bueno por temas de seguridad que andamos con dos niños menores de edad pues nos vamos a quedar acá eh, buscamos un taxi particular 50 reales por cabeza, si tienes muchas maletas se van a cobrar más Conociendo una pareja acá, ¿ustedes saben de qué comunidad? De tu de Tukupita tu Por aquí está corriendo su chiquita Nos están contando un poco de su historia ¿Eh? Un poquito de su historia, cómo llegaron aquí Y bueno, aquí por saludarlos ¿Cuál es su nombre? Antonio, ¿es Antonio? Gladys nos está contando un poco de su historia aquí nuestro amigo Andy contándole el cogero eh, contándole correr, la, la historia ¿sí? de nosotros bueno, para que vean que siempre es importante tener ese sentido humano ¿sí? y compartir con, con las personas que nos encontramos en el camino <risa> ya está Angelito? Es Angelito Angelito escuchando la historia uh -huh. bueno seguimos esperando el taxi que dice que puede abastecerse de gasolina y aquí tenemos a un galán que se nos atraviesa en la cámara para que vean cómo duerme esta comunidad indígena que se vino nos cuentan de tucupita está aquí el amigo ángel sigue hablando con, con los amigos que conocimos eh, son aproximadamente como 14 familias que están pernotando aquí todos los y tenemos a nuestra amiga mamá de ángel <risa> cuidando las maletas y bueno, aquí seguimos grabando un ratico. Procuren no pasar la línea de la frontera con Brasil y llegar un domingo tarde, porque pueden suceder cosas como esto así que vayan chequeando su bitácora las cosas que le vamos ¿De a dar la media que va a pasar aquí. y bueno, hasta mañana. mañana Ok, hace una hora llegamos a la Rodoviaria Internacional, acá en Boavista, José Amador de Oliveira. Como verán todo está solo, no hay salida de buses en este momento, así que debemos pernotar acá, pasar la noche y esperar a que Eucatour abra temprano en la mañana para vendernos los boletos. ¿okay? Les muestro lo que hay alrededor, ¿okay? hay muchos locales, obviamente ya todos cerrados, creo que son como las 12 de la noche, más o menos aproximadamente. 60 aquí con ustedes para que vean un poquito. Como pueden ver, acá está la oficina de Ucatur. Este es el horario de atención actual. Voy a acercar hoy, ya casi 23 de enero del 2017. Este es el precio del pasaje: 100 reais hasta Manaus. tenemos otras vías de, o líneas de buses okay. Está Satur que también va a Manaus, pero me parece que es bastante costosa Supera los 100 reais Y bueno, vamos a darle un recorrido por acá Me disculpan que no me traje el estabilizador de la cámara Así que van a haber muchos movimientos Voy a llegar hasta donde están mis compañeros reunidos con las maletas Ok Estoy haciendo un recorrido para que más o menos vean cómo es la terminal rodoviaria por dentro. Okay. Bien, aquí hay varios localcitos okay. donde venden pasajes a otros lugares de Brasil. Okay. Todo, como ven, está cerrado en este momento. Okay. Aquí, si quieren. Obviamente comprar algunas cositas y todo, pero como somos venezolanos y estamos buscando la economía por razones obvias, entonces bueno, creo que es mejor venirse preparado. Okay. Aquí aquí hay unos localcitos para comer, los abren desde las 4 o 5 de la mañana aproximadamente. Okay. Acá está nuestro compañero allá en el fondo, Ángel, por allá, hablando con brasilero y por aquí estamos nosotros acampando digamos así mientras amanece okay, aquí están nuestras maletas aquí están los pequeños durmiendo acabamos de comer y bueno, ahora nos toca esperar a que amanezca para comprar los boletos a Manao bueno, eh, poco salgo acá para porque como se podrán imaginar tantos días, en esta travesía no te da tiempo de. no estás pendiente de maquillarte, de arreglarte, ni mucho menos. Entonces creo que aquí lo más importante es ir contando todo el proceso de la travesía para que todos los que vienen detrás de nosotros pues, tengan una idea visual de todo lo que estamos viviendo y pues les sirva a ustedes también. Eh, no es fácil, hay que prepararse psicológicamente para toda esta travesía. Pero bien vale la pena cuando vas a buscar un mejor futuro. Entonces, este, solo hay que planificarse, prepararse y confiar en que lo que vas a hacer a futuro te va a beneficiar. Y va a beneficiar a los tuyos, por supuesto. Eh, nada, con mucho corazón. No sé qué decirle en este momento, porque ya son más de las 12 de la noche estamos cansados. Pero bueno, aquí vamos... Eh, relatando un poquito la travesía de, de todo lo que vamos viviendo hola a nuestros amigos de Venezuela y Uruguay a todos los que puedan ver este video estamos ahorita en la rodovía de Boavista eh, y permatamos bueno, toda la noche acá estamos esperando que abra un cartón para comprar un pasaje y y este, tuvimos el placer de conocer a este gran personaje que se llama Rubén, un español que ha sido muy amable con nosotros y que claro, nos ha contado toda su historia, parte de su vida, y de todo lo que había dado. Eh, Rubén es un chico invidente, pero con muchas ganas de comerse en el mundo le voy a hacer una preguntita para que ustedes no, no tengan una idea de, de todo lo que se puede lograr en la vida sin, sin ningún tipo de limitación a ver, Rubén, este, ¿qué le puede contar a nuestros amigos venezolanos? Eh, a ver, ¿a dónde podemos llegar? es que realmente no hay límites o sea, no es de llegar a un punto no eh, no hay límites, debido por ejemplo yo tengo una discapacidad visual que solo veo puntos, formas siluetas, a un metro 30 aproximadamente, digamos que yo he hecho toda América desde el norte al sur y del sur al norte y eh, una persona cuando, o sea, eh, toda persona que diga ay, es que tengo miedo Salir de mi país o de mi casa para viajar y conocer y visitar es mentira. Toda persona que ah, es que tengo", no quiere realmente. ¿Por qué? Porque si una persona con una discapacidad tan importante de la que tengo yo puede hacerlo, los demás también pueden hacerlo. Y tengo muchas anécdotas. Yo, incluso como una persona con discapacidad, me pueden robar como a mí, como a una persona que ve, de, de cualquier manera. Entonces... Eh, por ejemplo, yo en eh, uno de los últimos trayectos haciendo desde Brasil hasta Perú, me encontré a dos chicas que son de Asunción, del Paraguay, y desde ahí eh, yo las ayudé a llegar hasta eh, Lima, Perú porque ellas no conocían ni el trayecto, ni cómo hacer, ni dónde quedar, ni dónde dormir y gracias a mí ellas supieron cómo actuar, dónde ir, cómo preguntar para que nadie les estafara. Ahora yo te pregunto una cosa Robert, o sea, no lo saben los, y las personas que nos están viendo en el video cuántos países han recorrido y cuándo comenzaste, en qué año comenzaste a, a hacer este tour por el mundo. Bueno, a ver, eh, en Europa empecé a, a empezar a viajar dentro de Europa. En 2011 yo me fui a vivir a Francia. A partir de ahí eh, viajando dentro de, de Francia y de España eh, me di cuenta que eh, la persona con una discapacidad tiene más limitaciones a viajar. Para eso yo empecé a viajar, a aprender para viajar, a aprender eh, a moverme solo. Eh, sin ninguna limitación y a partir de 2014 decidí que si yo puedo viajar por toda Europa solo y sin tener que estar hablando eh, cualquier otro idioma, porque siempre en cualquier sitio encontrarás a alguien que hable español o a alguien que hable la propia lengua de esa propia persona, entonces, eh, ¿qué consejo le darías tú? A nuestros hermanos venezolanos que tienen la intención de emigrar de Venezuela. ¿Cuál es tu mejor consejo para todos esos paisanos? Para ir a, a vivir, no. trabajar. Todos o... los que estamos queriendo salir de Venezuela. ¿Qué consejo le das tú a, a esa comunidad de venezolanos que consiguen que Venezuela, Venezuela que no tenga miedo? ¿No? Que no tengan miedo. Aunque no tengan, eh, digamos que ni para comer, siempre habrá alguien que les podrá ayudar, sea. Para desplazarse, para buscar trabajo, que no tengan miedo a irse a otro país, sea para visitar, sea para trabajar, sea para buscarse la vida, que no tengan miedo, porque sí. siempre hay alguien eh, humilde que les puede ayudar en lo que sea. Bueno, estaba en esta carta, Ruben ha visitado Italia, Turquía, eh, Marruecos, ¿no? Marruecos, Marruecos. Por eh, decirlo de una manera, toda Europa, o sea, Europa. Francia, Alemania, Suiza, toda Europa. Totalmente Europa, estuve en los países más pobres de Europa, que son Rumanía, Bulgaria, y la gente, aún así, siendo pobres, son más amables. Por ejemplo, también estuve en. en dos, eh, cuando esta vez salí, fue en 2015, eh, empecé a viajar y, y en uno de los meses que yo quise hacer y visitar fue. Marruecos, En Marruecos, el mes que yo fui a Marruecos, era un mes eh, digamos muy eh, especial para la gente de Marruecos, como por el, eh, era el mes de Ramadán, ellos no pueden comer, no pueden beber, no pueden hacer nada eh, durante el día, por ejemplo, eh, de las 4 de la madrugada a las 8 de la noche ellos no pueden, no pueden comer, no pueden beber agua pueden fumar, no pueden hacer nada. Y yo, como tipo, como, como turista, y por respetar, eh, digamos, que su, eh, su cultura, y para aprender la cultura, tienes que eh, ponerte en situación, y, en situación de ellos y hacer lo mismo que ellos hacen en su propio mes, y ahí es cuando se aprende más.